Felicitaciones, este, más allá de todo lo que pasó después, merecido triunfo en la primera carrera. Sí, la verdad que bueno, no tuve la posibilidad de girar con, con autos con piso seco, y la verdad que bueno, eh, es como que llevé una puesta a punto de lo que, de lo que había usado tanto Jorge Barrios como, como Lucas Guerra el viernes. La realidad es que a, a mi entender no, no fue muy buena la la puesta a punto, costó mucho, El auto iba la mucho de trompa en la primera campo, parte pero bueno, me mantuve, me mantuve, después bueno obviamente me favoreció el hecho de que la estrategia de los adelante este, fue distinta, entraron ellos a cargar nosotros fuimos más conservadores y bueno, ganamos la primera carrera, sumamos muchos puntos y ya en una parte de la carrera se me venía la caja complicando, en el momento que me pasa Fefo de quinta me pasó a sexta este, Bueno, venía ahí penando por suerte después me recuperé, me, me pude, lo pude volver a pasar a Fefo y terminó la primera carrera. Y en la largada ya me pasó lo mismo, de segunda me pasó a cuarta, perdí muchas posiciones. Entré a boxes hice la recarga y ahí automáticamente ya se me rompió la sexta, después ya se me rompió la quinta. Y bueno, quedé en cuarta, me mantuve en pista. Obviamente que me favoreció muchísimo los autos de seguridad porque se venían pegando, pegando. Y así que bueno, en pista llegamos décimo, sumamos unos puntitos más y por ahí hay otras sanciones más que a lo mejor podemos rascar otro punto más porque hubo muchos roces, así que bueno, muy contento porque apostamos, digamos, a ser conservador y nos llevamos buenos puntos, nos llevamos una victoria que no es poco, ya el, la carrera pasada ganamos el sprint, ahora nos ganamos una carrera que es importante, así que agradecer y felicitar a todo el equipo de Juanjo Juan Montagudo, esta es mi primera carrera con el equipo, la verdad que un gran trabajo más allá de la rotura de la caja. Y a mis patrocinantes, a todos los chaqueños que bueno, hacen posible que esté hoy en esta categoría. Gracias Oscar, felicitaciones. Bueno, cariños como siempre a toda la familia de campeones. Oscar Sánchez.